A mí me inspira la naturaleza, a mí me inspira las formas orgánicas, a mí me inspira la geometría sagrada. En el taller desarrollamos línea iluminación, mobiliario para exterior, piezas de decoración, piezas únicas eh, con un enfoque artístico. La materia prima que trabajamos es el hierro, trabajado eh, de una manera normal, sin calentar el material.